Hola a todos y bienvenidos a este segundo tutorial sobre Memento, eh, donde vamos a explicar eh, el buscador, eh, cómo buscar y todo lo que es trabajar un poco con los marginales. Eh, bueno, nosotros podemos hacer desde aquí una búsqueda, eh, como hemos dicho, universal y buscarían todos los productos. Por ejemplo, podemos buscar por Sanidad Animal... Eh, automáticamente eh, cuando escribimos se nos activa el autocompletar, eh, ¿vale? Y directamente damos a la lupa y buscamos. Lo interesante es que los resultados nos los agrupa, pues, por lo que encuentra sobre mementos, jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, artículos doctrina, etcétera. ¿Vale? Bueno. Eh, vamos a irnos para, para atrás y eh, ahora vamos a hacer una búsqueda, pero en lugar de en todo, vamos a hacer una búsqueda en un memento concreto, en memento Andalucía. Hay que tener en cuenta que aunque esta fuente puede ser sobre todo de interés para lo, bueno, lo, el, lo, los usuarios de jurídica o del área del derecho, sin embargo pues podemos buscar, eh, como podemos ver, pues aspectos interesantes que pueden estar relacionados también por un, con un área científica. Pues, por ejemplo, podemos buscar sobre agricultura, ganadería, medio ambiente, etcétera Por eso, el, bueno, el hacer este tutorial. Vale. Nosotros ahora, eh, cuando ya estamos dentro de un momento, eh, normalmente, si no usamos el buscador universal, vamos a buscar por la eh, tabla alfabética. ¿Vale? Eh, entonces, el, en la tabla alfabética, pues nosotros buscaríamos, pues, por ejemplo, un concepto. Vamos a buscar eh, paraje natural. Y eh, cuando lo localizamos, estos números que aparecen aquí son los marginales. ¿Vale? Entonces lo, los marginales. Eh, normalmente resuelven eh, los distintos problemas que nos podemos, que queremos resolver buscando en esta base de datos. Y eh, bueno, nos puede llevar pues, a una tabla, a un párrafo, etcétera. Bueno, una vez que nosotros estamos ya en el marginal, como estamos aquí, aquí tenemos otro buscador que es para buscar dentro del propio texto del marginal. ¿vale? Yo puedo poner aquí biosfera le doy hacia abajo y me va concretamente a la información dentro del texto, ¿vale? Esto es para eh, localizar, eh, pues, pues, mucho mejor. Eh, también es interesante saber, eh, voy a recoger la tabla, que podemos buscar por número de marginal desde cajetilla. es decir, si nosotros conocemos el marginal, por ejemplo, yo sé que ...estoy interesado en el 80-50... A ver, ...voy a cerrar aquí... ¿vale? ...que es el marisqueo... ...entonces pongo el número del marginal... ...y ya... ...pues me lleva a, a la información... ...vale... ...y puedo, como vemos, pues obtener... ...muchísima información... ...sobre... ...pues el tema de todo lo que es la legislación... ...las normas... ...que sobre este tema hay... Eh, además, en este caso, en, en, en Andalucía. Vale. Eh, dentro de, bueno, dentro del, margen, del marginal tenemos el lector, que es para eh, leerlo mucho mejor en pantalla. ¿vale? Incluso podemos ampliar aquí la, la, el tamaño de la letra. ¿vale? Entonces abrimos y eh, cerramos el lector para, bueno, para leerlo mejor. Eh, desde el marginal podemos trabajar y podemos imprimir, guardar, etc. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos para imprimir y esta flechita de aquí es la que nos sirve para guardar. ¿Vale? Podemos enviar por, por email y, o guardar como. Eh, Normalmente, cuando, bueno, cuando lo, lo guarda, eh, lo, lo guarda eh, como un archivo eh, RTF, eh, que es un archivo tipo texto y que, por lo tanto, se puede utilizar con Google. Bueno, hay también aquí una herramienta eh, que se llama Conecta, eh, que sirve para eh, conectar... El, la base de datos con, con el procesador de texto, de forma que podemos trabajar eh, y traernos la información de, de esta base de datos al, al procesador. Vale. Bueno, eh, vamos a hacer, eh, vamos a irnos ahora otra vez a la página de inicio y vamos a hacer algunas búsquedas más. Eh, para que veamos otras, otras formas de buscar. Bueno, eh, podemos, podemos, por ejemplo, usar las comillas ¿Vale? y buscar directamente por eh, la palabra entrecomillada para que sea más, más exacta. ¿Mm? Eh, también podemos aquí trabajar con los operadores booleanos que se ponen en minúscula y pues por ejemplo podemos buscar actividades agrícolas o actividades ganaderas le damos a buscar y nos, la, nos hace la, la recuperación eh, vamos a hacer ahora un, por ejemplo si quisiéramos eh, vamos a hacer otro tipo de búsqueda un poquito más compleja por ejemplo vamos a poner aquí sanidad animal or veterinaria paréntesis not programas vale Aquí lo que hemos hecho es usar eh, un operador booleano entre paréntesis y aquí hemos aplicado el operador booleano de exclusión no, ¿vale? que lo que hace es que no queremos los programas. Es importante que sepamos que eh, los, eh, operadores, los operadores booleanos, eh, cuando van eh, actúan eh, con... Este que está aquí, el NOT, actuaría junto eh, con perdón, el conjunto que viene inmediatamente antes. ¿vale? Bueno, pues, podríamos darle a buscar y bueno aquí pues, recuperaríamos eh, los resultados. Fijaros que aquí, por ejemplo, en Andalucía, que es el memento que nosotros... Pues, eh, estamos interesados pues recupera 15 podemos fijaros aquí que interesante pues afinar por por término por ejemplo y quedarnos solo con transporte de, de animales Va, bueno eh, bueno ya creo que lo único que me da es eh, que, ten, que tengamos en cuenta cuando, eh, voy a darle aquí a inicio, cuando hagamos una, una búsqueda, eh, cuando hagamos una búsqueda, eh, si eh, en el memento eh, pues vemos que hay una, bola, una bolita azul turquesa, entonces nos indicaría que ese, ese, ese marginal ha sido actualizado por, por escritura ¿Vale? Entonces, están incorporadas la, las actualizaciones. Y ya para finalizar, eh, simplemente comentar que en el caso de que vayáis a utilizar esta información que os proporciona eh, los mementos para trabajos académicos, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, para citar la información obtenida en los mementos, utilizaríamos el nombre o título del memento práctico en cuestión. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo y espero que os animéis a utilizar esta base de datos que realmente es muy interesante. Un cordial saludo desde el CAI, Antonio Dulloa.